bueno, bueno, ya estoy llegando ¿eh? ahí detrás tenemos la, las cuestas de la montaña bueno vamos a explicar voy a parar aquí para explicarlo voy a variar un poco voy a pararme en este banco y a ver qué de qué iba a ser el vídeo que me acuerde porque se me olvida, tengo varios temas eh, vale, cómo llevar dos deportes en uno cómo llevar dos deportes en uno, vale bueno eh, en este caso, sí, bici y correr, ¿vale? Eh, ¿Podría ser pesas y correr? Sí, pero pero bueno, sí, en realidad se podría ser la idea la misma, ¿no? Pero bueno, vamos con bici y correr, ¿vale? Bici de eh, carretera o, o BTT, yo en mi caso más BTT de carretera, pues no, no suelo hacer, ¿vale? ¿Cómo llevar dos deportes en uno? Y os voy a explicar no solo como llevar dos deportes en uno porque eso diría bueno va pues meter las dos cosas y ya está no es que hay que saber qué prioridad le damos a un deporte y al otro y entonces voy a explicar las tres versiones que hay hay la prioridad de yo de vez en cuando hago bici pero mi deporte es correr y me preparo para carreras de correr pero no me preparo para carreras de bici sino que bici la hago pues porque me gusta para soltar piernas porque me gusta y me lo paso bien y está fantástica pues la bici es de lo mejorcito que hay para disfrutar de lo mejorcito pocas cosas yo creo que, que disfruta igual que la bici de montaña poquitas cosas eh, bueno, pues eh, bueno, imaginamos que tú tienes la opción uno, que es yo corro y bici la hago de vez en cuando bueno, pues entonces normalmente, ya sabemos lo que se suele hacer es los días que tienes descanso de correr, tú vas entrenando 4 o 5 sesiones a la semana y los días que tú tienes descanso de correr haces bici light light dentro de lo que cabe para que recuperes bien porque se trata de que tu deporte es correr, Vale, entonces sería Entreno, correr normal, lo que toca, todos los planes bien correctos y la bici es como un relleno para los días de descanso, que a la práctica es más o menos, pues como si dices, cada tres días, cada tres días. Bueno, pues eh, harías eso, por ejemplo, tú entrenarías eh, un día de correr, otro día de correr y al tercero harías bici, por ejemplo. Luego sería otro día de correr, otro día de correr, esto es diciendo un plan sin estructurar un plan, ¿eh? sin hacer cálculos bien hechos de, de un plan de entreno, ¿vale? Sin ajustar que un día sea aislado fuerte o una tirada larga, pero sería eso. Eh, opción sencilla, tú corres y la bici es como más a más para disfrutar y tal Pues tú harías, para no complicarte si no quieres mucho la vida Harías dos días de correr, uno de bici, dos días de correr, uno de bici Ya está, es simple, simple, simple Entonces ahí le damos toda la prioridad a correr, ¿vale? Y la otra opción, que es parecido pero perfeccionando el método de entrenamiento Es con tu tirada larga y tal Y simplemente el día antes de la tirada larga Te haces, por ejemplo, el día que te toca descanso Tú vas a tra trabajar tirada larga el domingo de correr de trail, pues tú el sábado te haces una sesión pequeñita de bici sin pasarte ¿vale? que te toca descanso el sábado ¿vale? para preparar la tirada larga con las piernas un poco descansadas, entonces por eso hay que hacerlo light, ¿vale? light porque si no, va a ser muy cansado la tirada larga y ya está, y luego si el, el lunes descansas después del domingo de entrenar, correr pues puedes meter bici o descanso la gente mucha, pues mete algo de pesas sobre todo en la parte de arriba, ¿no? y ya está, eso también es otra opción pero básicamente, si tu prioridad es correr tu cuenta que métele un día de bici por cada dos de correr ¿eh? el doble de correr que de bici vale eso sería el primer método simple simplemente de cálculo y luego ahora vamos con imaginemos que vamos a igual 50% de bici yo creo que quiero tener un nivel equivalente parecido en bici que en correr ¿vale? imagínate que quieres llevar dos cosas yo hasta hace ahora últimamente hace poco estaba en las dos cosas más o menos estaba en la fase de las dos cosas más o menos, bici y corres, ¿vale? Bueno, pues tienes dos opciones dentro de la opción 50% de cada deporte, dos deportes al mismo nivel, tienes dos opciones, por la mañana corres y por la tarde bici o al revés, eso ya cada uno como pueda, ¿vale? Esa es una opción y salen sesiones chiquititas, que lo que varía es que tú cada día, tú cada día estarás entrenando los dos deportes, es una opción que a mi parecer no es tan buena como la que voy a decir segunda, ¿vale? A mi parecer no es tan buena, pero te permite, digamos, jugar en que, bueno, tú imagínate que tú tienes poco rato para entrenar y claro, si tú tienes poco rato para entrenar, pero sí que puedes encontrar un hueco por la mañana, y un hueco por la tarde o por la noche, pues no hay más opción. Tú imagínate que solo puedes encontrar una horita por la mañana y una horita por la tarde. Bueno, pues tienes que hacer los dos deportes cada día. Es que no hay más, si los haces al 50%. ...que quieres tener más o menos un nivel equivalente... ...pues tú harías una hora de correr por la mañana... ...una hora de correr por la tarde... ...esto lo estamos simplificando mucho, ¿vale? Sería así... ...porque no tienes más tiempo, ¿vale? Pero si tú ya quieres llevar los dos deportes... ...pero a un nivel más alto... ...al 50% igual, pero a un nivel más alto... ...mi consejo es que... ...metas solo una sesión de un deporte cada día... ...y lo vas alternando... ...¿vale? Entonces sería una sesión ya metiéndole dos horas pero que lo ideal es más, lógicamente, si tú quieres tener un buen nivel de correr no puedes hacer dos horas diarias, lo digo así, que quiera a nivel 3-4 horas diarias de sesión de correr y 3-4 horas diarias de sesión de bici, para el nivel bueno, ¿eh? me refiero para un nivel bueno, que yo no tengo, entre otras cosas, por decir, pero, pero es así, o sea, si tú quieres tener un nivel bueno tendrías que meter mínimo 3 horas, 3 horas del deporte que le metas diarias, ¿vale?, Así sí de claro, ¿eh? más la tirada larga que pueden ser seis horas, ¿no? Más o menos. Eh, y entonces, bueno, va mejor porque tú te permite hacer un nivel más alto. Es decir, no es lo mismo hacer, por ejemplo, una hora de correr que voy a hacer 10-12 kilómetros y ya está. Eso te da un nivel muy bajo. No te da para hacer ultras ni para nada porque un 10-12 kilómetros en tirada es muy poco para hacer ultras, por ejemplo. vale en ca y, de correr, y de bici, por ejemplo, una hora sí que te va a permitir hacer, pues a lo mejor, 20 kilómetros, depende por donde vayas, 15 kilómetros, 14, depende del nivel que coja, o 10 kilómetros, depende del desnivel nivel y lo complicado que sea el camino. Pero bueno, la bici, de una hora te va a dar, pero para poquito lo mismo, ¿no? No te va a dar para ir a competir en carreras de bici, una hora, ¿vale? En cambio, si haces la opción que yo digo de solo una sesión gorda por la mañana o por la tarde una gorda de un deporte solo y vas alternando los deportes, entonces la cosa cambia. Porque tú dices, meto tres horas, por ejemplo, por la mañana de correr y hombre, con tres horas ya te sacas 30.000 positivos, yendo un poco decente, 30.000 positivos. Y por la tarde te puedes sacar en tres horas 50.000 positivos, 60.000 positivos, varía poco porque en la bici hay, hay un juego, juego extraño. En que conforme tú acortas, tú a lo mejor haces 40.000 positivos, y 40.000 positivos no van mucho más rápido, no van mucho más rápido eh, que un... No, o sea, van más lento, pero, quiero decir, pero que no es que te ahorren mucho, o sea... A veces van más rápido haciendo un 60.000 positivos en comparación. dice si he tardado casi lo mismo en hacer 60.000 positivos que en hacer 40.000 positivos. ¿Por qué? Porque en bici la, pena, la, la inclinación penaliza la hostia. Entonces, eh, en la bici eh, juega muy raro, juega extraño. La bici juega extraño. Tú puedes decir, ah, pues 30.000 positivos. Pues para 30.000 positivos en la bici las pasas putillas. En cambio, tú haces 60.000 positivos y vas como un rey. En bici ¿Por qué? porque está mucho menos inclinado y tu velocidad uh, te, te da, te cunde no y es por eso y entonces pues bueno eso que ya digo yo mi opción si queréis dos deportes digo que no podéis hacer nada por pues una hora por la mañana una hora por la tarde una hora y media por la mañana una hora y media por la tarde pero si podéis me pican los mosquitos yo no es que se me pica todo pero si queréis darle caña ya calidad y llevar dos deportes tres horas de correr un día y tres horas de bici otro día vale sería a mi parecer lo, lo más eh, lo más pro, ¿vale? de llevando deportes y ahora vamos con la otra opción que es la que estoy yo ahora pasando después de haber estado compaginando los dos más o menos, ahora nos vamos a la opción de... tenemos carrera de, de bici y tenemos que ponernos en modo bici ¿vale? nos hemos puesto ya en modo bici pues con más o menos unos dos meses de antelación más o menos, ¿no? ya en modo, modo solo bici, no es que antes no hiciéramos bici, sino que compaginábamos. ahora ya nos ponemos en modo solo bici, pero manteniendo al final, a mí me gusta el trail y tengo que mantener un nivel, porque de hecho cada dos semanas, me parece, cada dos semanas de hacer ultra bike, cada dos semanas de hacer ultra bike, tengo entrevals, ¿sabes? Que es corta, son 28, es corta relativamente, pero con bastante nivel y técnica, entonces, bueno, pues, ahí digo, ¿lo conozco a este hombre? No, creo que no, sí. Ah, sí, sí, pues estoy grabando. Bueno, bueno, ahora para un vídeo. ¿sí? Bueno, ya da igual. Bueno, eh, bueno, pues el otro método... Deu. Ahora no, que le confundía. Que se parece a un amigo, se parece mucho y digo... Ah, nada. <risa> es como un doble. Debo, no. Vale. Y... Me estrellaba porque era un perro y digo... No, digo, perro creo que no tenía, pero... pero se parecía mucho. Bueno, pues... A lo que vamos. Eh, bueno, pues el segundo cambio ya o el segundo método de que tú dices ya me dedico a la bici en exclusiva, pero quiero mantener un poco el correr. Bueno, pues, ¿qué estamos haciendo? Cada dos días hacemos media sesióncita, media sesión, o sea, un día solo por la mañana, un ratito. Vamos a poner dos horas hoy. Hoy ya no sé si dos horas o lo que me deje el tiempo de correr, vale, y luego por la tarde haremos nuestra bici, ¿cuánto? pues puede ser dos horas, puede ser tres horas, un poco vamos a ir un poco jugando con el tiempo y con el cansancio, pero lo que quiero decir es que haríamos el siguiente método, harías una sesión gorda de bici por ejemplo por la tarde, que es cuando yo puedo una sesión gorda de bici cada día para que nos hagamos una sesión gorda Ahí habrá días que metemos más cuesta habrá días que metemos más eh, desarrollo de un poco más de velocidad con, con camino un poco digamos más rodador, pero podríamos decir que la clave es una sesión gorda de bici cada día menos algún día menos un día de descanso a la semana vale serían seis sesiones, pero de esas seis vamos a decir gordas o de, de rato de rato más que de, de distancia y tal eh, de rato un día cada cada tres días un día vamos a dividir esa sesión, ese día, digamos, en vez de hacer una sesión gorda, vamos a hacer una sesión chiquitita de bici, porque por la mañana haremos una sesión pequeñita de correr, ¿vale? Entonces yo haría lo siguiente, sesión gorda de bici, un día, sesión gorda de bici, otro día, sesión pequeñita de correr por la mañana, eso en el otro día, y sesión pequeñita de bici por la tarde, porque hemos ese corrido, que es lo que me va, se va a pasar hoy, y... Al día siguiente, sesión gorda de bici otra vez, ¿me entendéis? O sea, será sesión gorda de bici un día, sesión gorda de bici otro día. Sesión pequeña de correr por la mañana, sesión pequeña de bici por la tarde, y otra vez volvemos al día siguiente, sesión gorda de bici, sesión gorda de bici, ¿vale? Dos días. Y es así, y más o menos ese es el, el plan más o menos, ¿vale? Y ya está. Eh, lo hago un poco por tiempo, más que nada lo hago por tiempo, acabar más o menos a las 11 de la noche, y ya os digo, va a depender un poquito de a qué hora salga y tal, pero más o menos intento acabar a las 11 de la noche algún día acabo meses después, pero bueno, más o menos es la idea, ¿vale? Y ya está, y a mi parecer es lo ideal, lo ideal para conseguir un nivel alto, en este caso en el deporte de la bici, si quieres hacerlo al revés, por ejemplo para el trail, pues hacerlo la idea, lo mismo, serían dos sesiones grandes de trail cada día, como decía, de unas tres horas por lo menos, tres horas de trail un día, tres horas de trail otro día... Y al día siguiente, para mantener un poco de bici, harías una sesión pequeña de bici y una sesión pequeña de trail. Y al día siguiente metería otra vez una sesión gorda de, de trail y otra sesión otro día de trail gorda. Y ahí habría que meter luego las tiradas largas y todo el rollo especiales, ¿no? ya más largas. Pero la verdad es que funciona, está súper probado, lo he probado tanto en modo trail y un poquito de bici, tanto con compaginando doble, tanto ahora es que lo estoy haciendo modo bici y funciona perfectamente, o sea, perfectamente y te encuentras bien, te cansas pero no te duele nada, o sea, cuando te acostumbras no te duele nada, a mí no me duele, no tengo dolores de bici, o sea, alguna vez sí si que tengo algún calambre eh, si estoy sentado en el ordenador, pues anoche un calambre en el isquio, porque hago el top bah, y el isquio, bah, se clava, porque claro lleva mucho trabajo metido detrás y al final, pues cuando llevas un empalmas de meterme a hacer informática, eh, después de meterte, pues no me acuerdo que estuve, 3 horas y media, algo así de bici, tres horas y media, si sí, te horas 31 creo que salieron, pues bueno, pues de 3 tres, tres horas 31 de bici, pues eh, te sientas y es normal que te pueda haber un calambre, pero, pero bueno, por lo demás, muy bien, no tengo dolores de nada, así pues que fantástico, hasta luego.